Medina, eh, soy game designer en King, en la empresa Candy Crush. Trabajo como level designer también, diseñando niveles para todos los juegos de, de King. Y bueno, eh, trabajé, empecé a trabajar en diseño videojuegos hace 11 años. Eh, esta es la cuarta empresa en la que trabajo. He trabajado en empresas también en otros sitios en, fuera de España, en, en París también, para juegos de Facebook. Y empecé a trabajar en esto eh, básicamente porque era lo que creía que, que quería hacer. Dejé la publicidad y estudié publicidad y relaciones públicas en la Complutense de Madrid. Después hice un máster allí y empecé a trabajar poco a poco en juegos y, y ahora estoy muy feliz de trabajar en ello. ¿La industria de los juegos? Qué, ¿Qué opino de la industria de los juegos actualmente? A ver, la industria de los videojuegos eh, actualmente. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de España y de Barcelona en concreto, es enorme. Eh, yo cuando empecé a trabajar hace, ya te digo, 11 años, mucho antes, no había tantas empresas de videojuegos. El ca mi caso era Madrid, que solo había 3 o 4. Y había muy poca gente, no había másteres de, de diseño de videojuegos, ni de desarrollo de videojuegos, ahora sí. Eh, hay muchísimas empresas ahora aquí en Barcelona y cada año hay más se está convirtiendo en un pequeño Silicon Valley, Barcelona. Y, y actualmente son las empresas que más, yo creo que facturan más dinero en el mundo. O sea que y creo que irá creciendo esto. O sea que yo creo que estamos en un muy, muy, muy buen momento en el mundo de los videojuegos y creo que nos espera, espera un, un buen futuro también. Eh, los juegos casual. ¿de ¿Qué opino de los juegos casual? Que son, para jugadores, a priori, no, que no, no experimentados, ¿no? qué, qué opina de ello. Pues a mí sí me gustan los juegos casual. Eh, hay muchos diseñadores de videojuegos que no les gusta, pero a mí me gustan porque son juegos también. Y a mí me encanta lo que ha ocurrido. El cambio que ha ocurrido, yo creo que empezó bueno, desde mi punto de vista con la Wii, yo creo que es como que el juego llegó también a la familia, llegó a los padres y llegaron los móviles también, que yo creo que ha sido esencial esto. Eh, y, y ahora todo el mundo puede jugar, a mí me parece lógico y justo, que todo el mundo pueda jugar a, a videojuegos. Antes era como muy exclusivo y a mí no me gusta la gente que es exclusivista y que, y, y que piensa que solo deben existir juegos hardcore o solo juegos midcore o solo juegos de un tipo de... Creo que tiene que existir juegos para todo el mundo, incluso voy más allá. Eh, me gustaría que todo el mundo pudiera jugar a juegos, no solo a juegos casual o a juegos que pudieran jugar, porque ahora, por ejemplo, hay gente que no puede jugar a juegos. Estamos hablando ya de accesibilidad en el videojuego, que es algún paso más, ya no solo tipos de juegos, sino eh, en plataformas y ahora accesibilidad con mandos especiales para gente pues, que, por ejemplo, no pueda no tenga un brazo, por ejemplo, ¿por qué no?, o juegos para de bailar para una persona que de, de ruedas, voy a hacer un ejemplo, todo ese tipo de accesibilidad, de darle acceso a todo el mundo a los videojuegos, porque yo creo que el juego está en nosotros, desde pequeños jugamos, siempre estamos jugando, y creo que sería justo, ya no solo pudiera juegos para un determinado tipo de público para todos. Y a mí, personalmente, a la pregunta, a mí me encantan, a mí me parecen divertidos y que son para utilizarlos en otro tipo de, de momentos de tu vida. O sea, quizás si te gusta algo más, a ver, yo me dedico a esto y me gusta jugar. Yo puedo jugar horas con un videojuego, pero también tengo momentos en los que me apetece no comerme el seso o no tirarme cinco horas jugando a, a un videojuego y me vienen estupendos y me lo paso fantásticamente bien con videojuegos, como Canegras, por ejemplo. No es porque sea juego de mi empresa, pero son videojuegos que a la gente les divierten y les relajan y les evaden y yo creo que ¿por qué no, es, es, no deben existir? es mi vista. El éxito del Candy Crush fue una sorpresa para ellos también. Fue hace ya 10 años, bueno 10 años de backing, pero creo que el Candy Crush, el, el, el, vamos, el la explosión fue como hace nueve años, siete, ocho, no, siete, nueve años. Eh, yo creo que tienen tanto éxito porque están dirigidos a un público muy amplio de gente, no a uno específico. Y creo que, que hasta la gente que le encanta jugar a, a juegos en shooters o tal, en algún momento ha jugado algún tipo de estos juegos. Vamos, seguro, lo que pasa es que luego se ha de haber jugado. Y son juegos que son muy divertidos, eh, son sencillos. Entonces, si llegan a todo el mundo, son sencillos de jugar, es lógico que la gente juegue a ellos, es lógico que haya un gran público que los juegue. Y que sean tan exitosos, al principio, como te, dije, como te he dicho, son, fue un, ha sido como una sorpresa para King. Pero es que King lleva muchísimos años dándole contenido a esos videojuegos entonces es como el usuario que empezó a jugar hace 5 años al Candy Crush todavía tiene niveles de Candy Crush y puede seguir jugando y de hecho King empezó con una plataforma de, de videojuegos que estaban orientados más a, bueno, a todo tipo de públicos pero algo muy casuales y era una plataforma que se llamaba Royal Games y, y era una plataforma en la que había muchísimos muchísimos minijuegos eh, y entonces ellos cuando veían que algunos era muy bueno que la gente estaba a tope con él, lo sacaban en el móvil y así sacaron en listas, Pero vamos, que fue, yo creo que para ellos fue una sorpresa. Y, y realmente yo creo que han muy bien la oportunidad. Como llevar el, el género casual a otro estadio, a profes, profesionalizarlo de una manera increíble, a pues, recopilar sus usuarios, a darles lo que quieren, a darles contenido y bueno si os podéis un poco a, a analizar un poco el mercado casual eh, el, bueno, el Candy Crash había un mercado enorme de otros juegos clones que bueno ahora son también están triunfando también o sea, hay juegos como el Home Homescape o que también cambiaron un poquito el, el, el core del juego pero que, que tienen millones de usuarios también, que están ganando mucho dinero y que copian todas las mecánicas y la forma de hacer equipo. ¿de